Una vez validado en instancia de Moodle 2X, se presenta el entorno de trabajo, el cual está conformado por cuatro bloques, dispuestos de la siguiente manera. Dos bloques laterales, un bloque superior y un bloque central, en el cual se presentan los recursos o actividades del curso. Iniciamos explorando el bloque superior, en el cual se presenta información de Código de curso, nombre de curso, nombre del usuario, así como también el botón de edición. Se presenta también el bloque central. Es el espacio donde se disponen los contenidos y las actividades propuestas para el desarrollo del curso y pueden presentarse en entornos de aprendizaje o distribuidos por temas o semanas de acuerdo con la tipología de curso. En este ejemplo vemos que el curso está dispuesto por entornos. Tenemos también los bloques laterales, los cuales disponen de diferentes menús dependiendo del tipo de curso. Podemos tener bloque de mensajería, un bloque de calendario y demás recursos de, de administración y navegación. Bloque de navegación. Este bloque permite navegar y explorar el curso desde diferentes opciones de menú. El bloque de navegación permite explorar el curso desde diferentes opciones de menú. La navegación se puede realizar en toda la instancia, es decir, se puede realizar la exploración al perfil, al curso, al correo interno, a los demás cursos que se encuentran alojados dentro de la misma instancia. Veamos cada uno de los elementos del bloque de navegación. Tenemos inicio del sitio, el cual permite acceder a la página principal del sitio. Para este caso, nos muestra que la página inicial... Presenta el calendario y los últimos usuarios en línea. Tenemos también páginas del sitio, lo cual nos muestra el blog del sitio, las insignias, las marcas, calendarios, los recursos que tenemos disponibles desde esta página del sitio. Tenemos también el recurso Mi perfil, en el cual nos permite ver los mensajes dispuestos en foros, dispuestos en el blog, los mensajes, los archivos privados. Y mis insignias en el recurso curso actual se puede explorar el curso desde los participantes las insignias del curso las actividades que se encuentran en cada entorno para este caso el curso actual es el curso BIMET demo3 del cual podemos acceder a todos los recursos que contiene para cada uno de los participantes como pueden ver al hacer clic nos aparecen cada uno de los recursos en este caso están organizados por entorno, vemos que está el entorno de información inicial, el entorno de aprendizaje colaborativo, aprendizaje práctico, evaluación y seguimiento, nos permite una visual de la estructura del curso. Se incluyó también en el bloque de navegación la parte de correspondencia interna, desde aquí podemos hacer la redacción, revisar nuestros correos consultar bandejas, mensajes enviados, así también el recurso Mis Cursos, desde el cual podemos hacer tránsito por los diferentes cursos que tengamos en la misma instancia. Nos aparecerán los cursos a los cuales tenemos acceso. Otro de los elementos importantes del bloque lateral es el bloque de administración. En este se han centralizado todas las opciones de administración, ya sea de las características del curso desde su configuración hasta la administración del perfil personal. Se encuentra dividido en tres grandes menús. Administración de curso, cambio de rol, ajustes de mi perfil.